¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo Team, este programa donde vamos a hacer todo lo que nos gusta. Hoy tenemos muchísimas cosas para hacer. Eh, ¿A ustedes les parece que acabamos de hacer la sesión fotográfica? No, Agustín, por favor, correte, porque nada que ver. Por favor, director, ¿me baja las luces? Miren lo que vamos a hacer. Yo, por ejemplo, voy a hacer un perro. No? Más o menos, improvisado. ¿Dos? No. Ay, bueno. Agustín, a ver vos, ¿qué nos puedes enseñar? Para todos ustedes, una H de rugby. ¿Eh? Bueno, bueno. H de rugby Bueno, vamos, lamentablemente Vamos a tener que aprender un poquitito más, director Las luces, por favor Porque, ¿no saben quién está con nosotros? El genio En la magia En todo lo que es eh, sombras chinas ¿Va a estar con nosotros? Gustavo Raleigh Es un genio con el tema de la magia Como les dije, sí que está ahí con nosotros ¿Cómo estás, Gustavo? Laura, muy bien, muy contento de estar acá en tu programa Y hoy les propongo sombras chinescas ah. Gracias por las cartas, se me cayeron todas Bienvenido, muchas gracias por estar acá Mundotín. Notín. Y yo te voy a hacer una preguntita, Gustavo ¿Cuál pesaste con todo esto de las sombras? A mí siempre me gustó igual estar con la linterna y hacer unas cositas ¿A vos? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo empezaste con esto? Yo comencé jugando, primero desde muy chico, a los cuatro años, haciendo sombras en una pared con mis manos. Jugaba y de repente me di cuenta que esto era algo más que un juego y empezar a armar un acto de sombras. Y a los 15 años, 16, debuté en un teatro con un acto de sombras que hoy voy a hacer un pedacito para que lo vean. ¡Ay, qué lindo! Con tenerte acá entonces porque sé que nos vamos a divertir muchísimo. Así que en un ratito vamos a estar con vos. Así que ahora nos vamos con Aymara, que ya tiene su objeto loco para presentarnos y nos vamos con ella. Hoy Laura tenemos unos cactus que son una manera de tener flores en la habitación, es una manera de decorar tradicional, pero como siempre acá todo tiene una vueltita, entonces si nos olvidamos de regar las flores y si no queremos que se mueran, la verdad es que no queremos que se mueran, entonces podemos tener un cactus así, con florcitas hechas con tela, con botones... Así que bueno, esto, después también podemos tener este que, que se le pueden pinchar cositas como aritos, se le pueden pinchar los pins. O sea, como que también pueden tener una utilidad, pero la idea también es como que sean decorativos, porque mira lo que son. Son re lindos, ¿no? ¿Te gustaron, Lau? Sí, me encantaron, Aymara, re lindos. Me gustó el chiquitito para oh. ponerlo al lado ahí de mi cama, en la mesita de luz. Me la mesita de luz, sí, sí, sí. Qué lindo. Bueno, muchas gracias, Aymara, por tus ojitas locos, re lindos. Así que estamos con Lau. ¿Por qué? Vamos a tocar una canción Que yo sé que no te gusta Nada más porque te quiero escuchar cantar Y porque nosotros hacemos un dúo Uf Bueno mirá. Este es nuestro rincón musical. Dale, vamos Siempre será igual Siempre sin pensar Siempre existirá Como la verdad De que el sol ¿Qué muy lindo? Muy bueno. solamente conoce la canción porque es muy linda. Así que, ¿qué te parece si vamos a ver este clip? Porque Brenda y Joaquina fueron a todos los camerinos, a todos los lugares de la Bella y la Bestia. Vamos a ver este clip. dos bellas las que buscan a la bestia. Si te gustan las comedias musicales y las megas producciones, vas a conocer las intimidades de una de las obras más lindas del mundo. Te vamos a mostrar cómo se preparan los actores de La Bella y La Bestia. ¿Qué Contanos qué personaje haces en la obra. Bueno, mi personaje es la bestia, el más fantástico de todos, es el que se transforma luego en príncipe. Llego dos horas, dos horas y media antes, hay que preparar la cara para poner todo lo que son postizos, pegar los postizos, agregar el pelo, eh, maquillar arriba, sellar todo ese maquillaje y después de eso terminar de poner todo el vestuario que falta. Quedo con Martín. ¿Vos, Bren? ¿Por dónde andás? Bueno, Joaquín, estoy acá en la zona de caracterización. Así que estamos con Vale, que es la experta en caracterizar a todos los personajes de la obra. ¿Cómo estás? Contanos un poco cómo es eh, la transformación de cada personaje. El primero que llega es Martín Ruiz. Tiene todo un, un proceso de caracterización y pegado de prótesis, postecería y peluca. En total, más o menos, estamos dos horas. De ahí todos los personajes se automaquillan solos porque ellos fueron entrenados durante un mes y medio para que todos los días hagan el mismo maquillaje. Estamos con Magali, que es la que encarna el personaje que todas las mujeres mueren cuando son chiquitas, ese vestido amarillo. ¿Cómo estás, Magali, Bien, muy bien, gracias. ¿Qué sentís en encarnar este personaje que es como tan grande en la infancia de uno y de todas las chicas? Es un, un sueño, un sueño hecho realidad, porque si bien yo no, no esperaba hacer el musical porque no lo vi ni tenía esa ilusión, cuando vi la película mmm, morí con ese personaje que es como la princesa más valiente, la que tiene más personalidad y... A ver, cuando al mundo regresaré oh, Tal vez algo pueda cambiarse aunque atrapada esté Acá estamos en la sección de peluquería Quiero que venga ya porque no sabes lo que es esto es impresionante Son un montón de pelucas repetir a la gente cuando hay 198 pelucas, están tratadas con, con productos de primera calidad, se lavan, se peinan, se marcan, se cuidan, se pillan como cualquier cabello, como cualquier cabellera de, de cualquiera de nosotros. Impresionada Estoy con Silvia, la jefa de vestuario ¿Estos vestuarios son traídos de otro lado? O ¿Son de acá? ¿Los hacen acá? ¿Cómo es? Contame. En realidad vienen de afuera ¿no? La obra se hizo en varios países Ya hace como 15 años sí. Realizando sí. Eh, Algunas son prendas originales este, Que todavía están bien A pesar del tiempo Y otras directamente hay que hacerlas nuevas Porque están muy desgastadas ¿sí? Bueno, después de haber conocido todos estos secretos Nos quedamos a ver la hora. Vamos, aquí Buenísimo. Es increíble cómo son súper profesionales en no, aparte, todo toda la gente ¿No? que hay sí. atrás de escena. Es impresionante. el es mundo aparte. Es increíble. Sí, tal cual. Es como Seguro. que vos entrás y no querés dejar de mirar nada porque es impresionante. Seguro. Una cosa ya la otra, de los vestidos. Mil... La peluquería, Tod los, ¿no las es? manos de, de, de todo de, de la vida. No, aparte, es todos tienen su peluca, o sea, nadie sale con su pelo original. Nadie. Todos con peluca, y un montón nadie. de. 198 pelucas, 198 wow, pelucas también. Y para todas todos. las personas peinándolas, Haciéndoles sí, brushing las a las pelucas. De todo, a la peluca baño de... como si fueran personas, baños de sí, crema, sí, crema, porque de crema, son crema, pelos originales. Todo. Increíble. O sea, vamos es a ir una... las otras a esa peluquería Super también. Sí, claro. Los... Vamos a aprovechar sí. la próxima. Venimos con pelucas. Pero no, sí, increíble me gusta, aparte es una historia Ay, muy linda Sí, es re linda. Ay, gracias, chicas. Le salió re bien este baño. Bueno, Súper recomendable para ir. vayan a ver. Muy buena. Lo vamos con Agus, que está ahí, con nuestro gran mago, así que nos vamos con vos, Agus. Bueno, estamos acá con Gustavo, que nos vas a explicar un poquitito. Te pido que me cuentes primero, ¿cómo surgió esto? ¿Las sombras chinescas? ¿Las sombras chinas? ¿Cómo es que Mira, se dice sombras? Las sombras acá? es muy importante porque las sombras fue lo antecesor al cine. O sea, antes, antes que sea cine, la gente iba a un teatro a ver el show figuras de sombras chinas. Digamos, se ponía una, una, una, una gran, eh, digamos, sábana grande, una pantalla, pantalla claro. y los personajes atrás de la pantalla y la gente se divertía con eso. Hasta que después, un mago llamado George Méliès inventó el cine los efectos especiales digamos entonces que vendría a ser una especie de dibujos animados para nuestros tataratataratataratataras tatara, sí. De contra de tatarabuelo pero vamos a, a tratar de demostrar de, de un poquito lo que son las sombras chinescas sí tengo una pregunta se dice chinesca porque se originó en China se originó en China okay simplemente Pero bueno lo importante para poder es tener una buena iluminación una buena luz una buena Hay que luz. bajar las luces de la casa pedimos donde que nos bajen las luces claro. en este momento trabajamos luz sí, sí, y ustedes sí, sí, en su poco. casa pueden por ejemplo por ejemplo ponerse una vela, la luz de una vela es perfecta para hacer una buena sombra. ¿Mm? Todo oscuro, todo oscuro y una vela, vela. únicamente. Entonces, no. importante sa sacarse todo lo que tengan encima de, en, para que las manos queden bien limpias. No tengo, nada. Así. No tengo nada. Entonces ¿sabes? vamos a jugar, ¿sabes? por ejemplo, y vamos a hacer una sombra, por ejemplo, vamos sí, a jugar una, una un, copa, una un, copa. un reno, por ejemplo, ¿no? un reno, ¿Un reno. Tendría que hacer algo así, nada, ¿eh? Y sacar la lengua, mira. Uy. ¿Sí? Es, esta, esta es difícil sí, ¿eh? este reno, ¿eh? Para jugar al reno tienes que poner tu mano en esta, posición, ¿es esta posición En esta posición, sí. que sería bien bien ¿sí? Y con otra mano lo hacemos Lo que serían los cuernos arriba es estaría el reno ahí sí ¡Somos dos renos! No, ¿sí? Me siento como si estuviera en el bosque <risas> perfecto <risas> <risa> <risa> Mira, Laura, una, una, una para vos, está muy a sencilla ver. Vamos a jugar Una muy sencilla, la más básica de todas Que es una paloma Me parece que tienen que juntar las manos así, de esta forma Enfrentarlas, o sea Girarlas en esta posición y ahí tenemos, si juntamos los pulgares y todo ese movimiento que le demos después, ¿no? Porque hay que darle movilidad a la figura y jugar, qué lindo. ¿no? ¿Eh? Y ahí tenemos una, una paloma se puede ir volando para arriba, ¿sí? Y también <ríe> podemos <ríe> utilizar otras partes del cuerpo para hacer sombras. Por ejemplo, ah, por ejemplo una cabeza. Una, una, bueno, la con la ayuda de la cabeza, mira, me, voy a, me voy a acercar acá y vamos a hacer una sombra. Vamos a hacer, por ejemplo, un cisne, ¿sí? No. Mira, que ya. ¿Qué parte? ¿Eh? Claro, el pelo parece como claro, si plumas pluma. la cabeza. A ver, Agustín, si te sale. Yo, a ver, para. Ahí, con la cabeza, Ahí, con la cabeza, ponemos la cabeza, con la cabeza, la cabeza, el la cabeza, la cabeza, el ojo. Y El plumaje ¿Eh? El ser experto en sombras sí. <risa> bien, sí. Ya te puedes dedicar a esto. ¿eh? Te... Vamos Qué todavía, vamos. Mi... <risa> bueno, ya me voy a poner no. la escuela. Ya me voy a poner S la la, Te, S te, te un poco rígido. <risa> <risa> <risa> bueno, no, no, yo te voy a estar lindo, te antes no, sale bien. Por favor, no. muchas gracias, Gustavo. Igual, ya nos vemos en el próximo no no bloque. Así que ya volvemos, no se vayan de ahí que en 60 ya vamos con Gustavo y todos los chicos. <risa> <risa>